Bueno, o que aquí, si sí, sucede el error que normalmente sucede, cuando trato de, cuando me matan aquí en casi el Cielo. Digo que subir al otro canal para tener, el concurso ese, ahí dos, no sé qué, de todo. Que igual dan espirales solo por concursar. Entonces, concursemos. Con esto a ver si sale el error. Si sale los subos, Y no seguiré grabando hasta que salga el error. Que okay, gracias a ese... Perdiendo error. Eh, no pude destruir uno. Porque deja uno... Estás en batalla, estás en batalla. Perfecto Aquí está Ya Entonces que este, este no lo vamos a ganar Ni por él Ni por él Por lo que Estás en batalla Hombre Morí Morí Voy a hacer batalla Morí Debería ser Aquí Cuando yo haga esto Voy a usar la montura mira, mira Está en batalla Está en batalla Está en batalla Aquí nos va a matar aquí los verdes, ya lo sé, ya mataron a uno nivel 2, entonces va a morir, o sea esta cosa va a morir, no hay mucho. Diría que aquí, aquí que me van a matar, algún momento. Ahí, me mataron. Cuando reviva, tendría, tendría que yo volver a, a poder salir montado en la montura, pero si no pues que mire no pues no alcanzo, es que no alcanza a llegar qué hago normalmente cuando eso pongo a luchar a los del equipo me voy a otro canal, sigamos sí, que llegaron hasta la mitad que pues, ya lo destruyeron pero no el canal vuelvo otra vez al mismo canal Y así, sí se ríen, sí se, puede, se puede hacer eso. Normalito, como si no hubiera sucedido nada. Un error pendejo de este juego que... Verdad, saca canas. Errores así. Que está... Ya lo ya reporté un parecido que sucede en, en, en arena. En, en el campo de batalla que no muere y queda tirado en el piso y sigue tirado en el piso subido en el robot que me parecen errores que, que no deberían existir que están aquí niñatos de que es la idea de usar esta vaina Es poder salir corriendo Si no, andando sus... Mil años después Ay, No Miramos si vuelve a suceder sucede El error no sé, no sé si lo destruyan A veces sucede, a veces no, pero cuando se hace la cosa más frustrante que hay bueno como sé que van a destrozar la vida aquí entonces vamos a donde se quiera en ajustes servicio al cliente bueno, si, si hay una como dicen algunas cosas. No, no, no he tenido respuesta, no, nada de respuesta. ¿Y cuál es el error? Ahí está, si lo quieren detener a leer. Resucité, tirado en el piso, No tirado en el piso, y seguí encima de la montura. Así, o sea, para poder moverme tenía que disparar para Muerme paso a paso un errores pendejos que no solucionan este. ¿Y qué me han contestado? Nada ¿Cuándo lo envié? Hace ya varios días Bueno, y esto se, se Se crashó Bueno, eso es todo